Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, en este vídeo vamos a ver un poco el sorteo que ha habido hoy en el cuerpo especial, turno libre, que como sabéis examinaban hoy del segundo ejercicio. La verdad que desde Esfera oposición estamos muy contentos por el sorteo porque son temas que la mayor parte de nuestros opositores llevan preparados y eh, buscando y desganando un poco lo que ha caído y las opciones que yo, en mi caso en concreto, barajaría, pues eh, podemos eh, enfocar un poco este segundo ejercicio que, como os comentaba, ha beneficiado a mucha gente, sobre todo aquel que pertenece a instituciones penitenciarias. Le habrá beneficiado enormemente porque han caído temas de derecho penitenciario y ha caído temas de contratos. Entonces todo el que venga del cuerpo de ayudantes tiene mucha ventaja en este examen y tendrá opciones de superar este segundo ejercicio. Como sabéis, queda la lectura, pero nadie puede olvidar que hay que empezar a preparar ya el supuesto de cara al mes de marzo. Viendo el sorteo, en el primer bloque, que sabéis que son casi 50 temas, pues ha caído el tema 7 mmm, del Bloque de Derecho Penitenciario, que son información, quejas y recursos, este que tenemos aquí, que es un tema que se justifica bien, artículos 53 54, los recursos de la Ley Orgánica, el eh, General Penitenciario, el Juego de Vigilancia, la Disposición Nacional Quinta, bueno, todo esto. La participación de los internos en las distintas actividades, es el 56 57 las ONGs, bueno, pues es un tema que alguien que sea de instituciones penitenciarias lo va a defender bien. Después, la parte procesal es una, un tema más complejo en, eh, para mucha gente que no, no lleve esa parte preparada, pero bueno, aún así nos habla del procedimiento ordinario, la habeas corpus, la ley orgánica, la habeas corpus y demás, la violencia sobre la mujer, el procedimiento abreviado, también se podría defender a alguien que haya aprobado el cuerpo de ayuda. Es un, es un tema que también tiene su, su parte de... ...fácil entre comillas, pero eh, para todo aquel que lo haya estudiado. Dentro de la segunda parte tenemos eh, dos temas que han sido un poco... El primero que tenemos de penitenciario, que es el, el tema 5, la relación laboral especial penitenciaria, que es un tema que se defiende bien con el Real Decreto el 782, el 122 2015, las contingencias de la ciudad social, de TBCs y demás, y los distintos tipos de trabajo, el 26 a 35 de la ley orgánica pues sería un tema fácilmente defendible, como os digo siempre, llevando una estructura del tema, un encuadre, después podremos hacer mucho mejor esta eh, justificación de los, de los temas en concreto. Y después de políticas públicas salió el 3, la ley orgánica de protección de datos, a mí personalmente es un tema que me gusta menos, yo si tuviera que escogerlo, pues me decantaría siempre por el tema 5, ¿vale? Después de la parte, tercera parte, de derecho administrativo y, y financiero, ha tocado el 9 eh, de Derecho Administrativo, la preparación de los contratos, ¿vale? Preparación, adjudicación, todas las fases preparatorias previas, los pliegos, adjudicación, las fases, al final son los tipos de procedimiento, el abierto, eh, restringido y negociados, y procedimiento negociados. Entonces es un, trema, un tema que se eh, justifica bien, es decir, todas las fases en materia de contratación y demás, pues sería un, un tema a defender bastante asequible. Y el 11, también procedimientos y formas de la actividad administrativa, limitación arbitral de servicio público y formas de gestión de los servicios públicos. Creo que fue un examen, fue un sorteo que beneficia a mucha gente. Eh, mi, mi posición antes del examen era bastante pesimista, porque creía que al final, como dependes de un sorteo, depende de los temas que caigan, pues habrá mucha gente que puede quedar fuera. Todo el que lleve penitenciario y contratos bien preparado, tiene muchas opciones de pasar al segundo. Que le aconsejo que desde este mismo momento empiece a preparar los supuestos. Nosotros tenemos una preparación de supuestos intensiva en la que damos clases en directo, se resuelven los supuestos previamente o en la clase, se comentan públicamente. Entonces, desde esta misma semana, pues a todo aquel que esté interesado en la preparación de los supuestos, que nos escriba Esfera Oposiciones, a Info Arroba Oposiciones, 685 19 12 y 19, y podrá incluirse de cara a esta preparación del tercer ejercicio, como sabéis va a ser en el mes de marzo. Nada, os envío un cordial saludo y os deseo mucha suerte. Chao, chao.